Bolivia producirá esta gestión 400.000 baterías de litio para abastecer inicialmente el mercado de vehículos eléctricos de Alemania. Bueno, en este momento estamos eh, en plena construcción de la planta industrial de carbonato de litio. Eh, estamos eh, produciendo carbonato de litio en nuestra planta piloto. Eh, ha tenido un importante, digamos, incremento en su producción nuestra planta piloto. Este año cerraremos con más de 400 toneladas eh, producidas y vendidas de carbonato de litio con nuestra planta piloto. Recordemos que en febrero del 2014 se inauguró la planta piloto de baterías de litio, ubicada en la localidad potosina de Plapal, provincia Tomás Frías. La misma tiene una capacidad de 1.200 amperios hora. Cuatro años después, el 22 de abril del 2018, YLB eligió a la empresa alemana Access System para industrializar el litio. Eh, esperamos que la... La producción eh, industrial de carbonato de litio con la planta que estamos construyendo en este momento, pues eh, podrá eh, podremos eh, tenerla a partir del del, del, del primer al, al cabo del primer semestre de este año o al inicio del segundo semestre, perdón, del próximo año del 2020, del próximo año. El pasado fin de semana la India en su visita al país expresó su gran interés por ser parte del proyecto de la industrialización del litio boliviano. Contempla la temática del litio que tiene que ver con interés de la India de la compra de carbono de litio y un posible, posible eh, emprendimiento para llevar adelante en, en asociación. Entre los acuerdos destacados entre Bolivia y la India se puntualizó la intención que se tiene por parte de la India de invertir en la industria del litro para generar baterías de vehículos eléctricos, que en un corto plazo serían parte del 30% del parque automotor del país asiático.